tenemos el mundo entero es el, es el, el, no es el mundo, que es el payasito porque el payasito no solamente es muy que de estar exteriormente sino que también es el poder de la gente